docencia online para tiempos de incertidumbre y más allá un buen aprendizaje va necesariamente ligado a la docencia presencial o también es posible aprender y hablamos de aprender bien utilizando una docencia online el gran reto de los últimos tiempos en los que encontramos trabas para continuar con nuestro tradicional sistema formativo, fundamentado en la presencialidad, es el de adaptarnos a una docencia online de calidad, que aminore los inconvenientes de no poder coincidir cara a cara con nuestros estudiantes. La primera pregunta que nos habremos de plantear es ¿En mi docencia presencial cuánto interacciono con mis estudiantes? Si la respuesta es poco o muy poco, te confirmo ya que reconvertir tus clases a un formato online será sumamente sencillo. Grabarte en vídeo y compartir los vídeos con tu alumnado será una magnífica opción, entre otras. Te enseñaremos a hacerlo con poco esfuerzo. Si la respuesta es bastante, te puedo decir que entonces el trabajo será algo mayor, pero ten en cuenta que hoy en día contamos con unos medios excepcionales para facilitar nuestra docencia interactiva y el esfuerzo merecerá la pena. Estamos convencidos y que todo es posible, y por supuesto, adaptar nuestra docencia presencial a un formato online. En una versión online podremos hacer casi todo lo que ya hacemos en nuestras aulas, y además, sin sacrificar efectividad y capacidad formativa. Y lo más importante, sin perder la vida en el intento, bastan ganas e inquietud por aprender. Y con eso contamos, porque eres de ese grupo especial de gente que asume retos y que no se cansa de aprender, eres docente. En esta serie de videoclips te vamos a dar pistas para reconvertir tus clases a una versión online de calidad con la que dar una respuesta eficaz a nuestro estudiantado en tiempos de incertidumbre y más allá.